Quisiera contarte que me va mejor Quisiera escribirte una canción de amor Pero no puedo Y no puedo mentir más que sin ti me muero Y quiero despedir, despedir con una herida en el pecho Te fuiste sin decir adiós Dime con qué derecho Si no tienes palabras Es mejor que no prometas Me voy con el dolor en la maleta El corazón deshecho por la culpa de un amor Que rompió sus promesas inventando que era yo La causa de su llanto, su tristeza y su dolor Cuando de los dos ella fue la que falló Sé yo, sin ti no sé cómo vivir Me acostumbré a tu aroma y a tu forma de reír Me acostumbré a tus besos y a tu forma de fingir Me acostumbré a tu vida y a tu forma de mentir no. vez que hoy me voy a un mundo mejor Yo ya no puedo vivir con tu mentira arropada en mis recuerdos Tengo tus cicatrices bien marcadas en el cuerpo Es mentira que la herida siempre sana con el tiempo ¿Por qué me niegas todo? Estoy solo por ti No encuentro otro modo y yo no te vi Peleando codo con codo, en fin Seguir si tú no te encuentras aquí Ya no tiene sentido discutir por tonterías Duerme tranquila que no estaré mañana en el día así que no te dolerá verme de pronto en las noticias No nos hagamos tontos, tú ya no me querías Dejaste la puerta cerrada y no encuentro otra salida Perdiste tus recuerdos, pero en mí no se olvida Te dejo mi carta suicida, postdata Espero no encontrarte en otra vida Que los dos nos hicimos tanto daño y No quiero vivir pero en las fuerzas porque todo te lo di a ti sabes que hoy